Todo esto a mí me viene de este, de este vídeo que tenéis aquí, que este vídeo ya tiene, ya tiene, uh, si no tiene tres años poco le faltará, pero este vídeo para mí es un orgullo, es, eh, ya os decía que el tema del dinero de antes para mí es, es resultado de un trabajo muy duro, pero que este vídeo haya funcionado tan bien, para mí supuso un antes y un después porque se basa en la estrategia de Nuggets. Este vídeo que se ha reproducido en el momento de hacer la captura 686 veces, y ha sido 1800 veces compartido, lo voy a decir más dramáticamente, más despacio, 1800 veces compartido. Significa que 1800 personas han dicho, esto le interesa a mi gente, esto le interesa a, la, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, en este grupo de tal, lo han compartido casi, bueno, 1800 personas. Vale, Esto a mí me ha traído visibilidad, me ha traído autoridad... Me ha traído todo lo que en principio no son ventas y al final que son ventas y son clientes. ¿vale? Porque este vídeo ha funcionado muy bien. Y este vídeo, que ahora os explico un poco qué es lo que tiene detrás, forma parte de una estrategia de Nuggets de, de Video Marketing. Y este tipo de vídeos con el texto arriba el, y los subtítulos abajo, las bandas y tal cual, todo tiene un porqué. Hay una estrategia detrás. ¿Es un vídeo fácil de hacer? Sí. Es un vídeo para prácticamente todo el mundo. Pero no es un vídeo vacío, no es un vídeo por hacer nadie dedica una tarde de su vida a hacer vídeos porque le da la gana y sin más, nadie que quiera vivir de ello. vale. Tiene que haber una estrategia detrás, y en este caso la había.